Shotcut es un potente programa de edición aparecido recientemente, que además es totalmente gratuito, lo cual lo hace ideal para el trabajo en el aula. Su manejo es sencillo, lo cual es también muy interesante de cara a ser usado por los alumnos. En Mac la instalación es muy sencilla. Solo tenemos que ir a descargas, seleccionar nuestro sistema operativo OS X y descargar el paquete DMG. Una vez descargado, hacemos doble clic y lo abrimos. Dentro, encontramos el programa y un acceso directo a la carpeta Applications para que podamos copiarlo allí directamente. Una vez copiado, lo tendremos listo para usar.